de cumpleaños. Ah, 25 tiene. De Invitado más que especial, Gaspar Contreras. Bienvenido Hola, Gapá, nuevamente. Gracias, Nos encanta gracias. tenerte con nosotros. Gracias ¿Cómo estás, Gaspar? Me encanta venir bien. Muy contento, muy feliz. Muy feliz, muy feliz, muy feliz. como <risa> Ayer fue el Día Internacional de La Felicidad. Da. Ah, ah, ah, ah, ah. Y si hay alguien para hablar de este tema, por supuesto es Gaspar, porque viene a contarnos sobre este reporte anual que se hace. ¿Es verdad? ¿Quiénes son los países más felices y infelices? ¿Está bien decir? ¿O menos, menos felices. felices? Menos felices. Menos, menos felices. Sí. Ahí está. ¿Existe un reporte anual? Existe un reporte anual todos los años para el 20 de marzo, que es el Día Internacional de la Felicidad, uh -huh. como decías al principio. Naciones Unidas presenta uh -huh. cuáles son los países más felices y los menos felices del mundo. ¿Y ¿En qué se basan para decir que un país es feliz ya, o no? Está bueno porque se basa. En, en conceptos no desde la, el positivismo, desde mm. sino en conceptos sobre la, el acceso a la salud... Ajá. ...el acceso a los servicios públicos, Bien. la transparencia en el gobierno, mm. la sensación oh. de transparencia en el gobierno... Eh, ...la calidad humana, la, la, la, la fraternidad sí. en cada una de las comunidades... ...no sé si recuerdan el año pasado cuando presentamos el informe 2021... Sí. ...decíamos que justamente por el tema del COVID... Naciones Unidas había hecho mucho foco en el tema de la contención social en cada claro. una de las unidades. Y el año pasado, ¿quién había sido el país más feliz del el mundo? El año pasado, este año y los últimos cuatro años, viene liderando Finlandia, ah, Finlandia. ¿Y otra, vez ganaron? Sí, otra vez Finlandia, Finlandia, sí, Finlandia Dinamarca, qué felices Noruega, son. todos los países de, de los Países Bajos, valga la redundancia. Tenemos que ir a conocer. Tenemos que conocer, sí, de, para de, ser tengo feliz. Tengo una amiga, Iván Alajar, una colega eh, de dominicana, que hizo justamente ah. un, un documental conociendo los países más felices del mundo. Te Mira. las recomiendo. Mira, ¿Y su experiencia fue así? ¿Puede acreditar fue así. que fue así? Sí, sí, sí. A ver, el tema de la seguridad, el tema de salir mm, y sentirte total. seguro, el tema sí, de vas. tener un acceso a la salud pública, uh -huh. el tema de, de, de sentir que relación directa con el que te está recibiendo claro. como turista influyen en los distintos factores para... Sí, como esa garantía de necesidades básicas. Y destacar esto que decías de, de la confianza en las autoridades y demás, porque vivir con esa incertidumbre también de qué va a pasar eh, es duro. Bueno, es duro. nosotros como argentinos lo conocemos mejor que nadie, ¿no? Pero tengo una buena noticia. ¿En serio? ¿Qué con pasó? respecto a lo que dicen de los argentinos, por primera vez en seis años Argentina los últimos dos años Argentina había bajado mucho en el ranking. Sí. Anteriormente se había estabilizado y por primera vez en seis años Argentina subió Subimos. 12 escalones. Bajo. Somos el país número 56 en el índice de, de felicidad. Estamos. ¿Cuántos son en total? 182. Bueno, no estamos tan lejos. Estamos por arriba, de estamos de arriba de la media. De la bueno, media. Bueno. ¿Y, y el último, si tenés los ese dato. Los últimos son, mirá. Acuérdense que los análisis del World Happiness Report son sí. a año vencido, Ajá. sin sí. embargo alcanzaron a medir algo en Ucrania, Ucrania uh -huh. está liderando de abajo para arriba, pero los países más infelices son Afganistán, Irak, uh -huh. todos los países Mucha que pobreza. Con, guerra. con pobreza y con guerra. Uh -huh. Y en todo el cono sur, Argentina fue el único país que subió escalones, de hecho Brasil que el año pasado lideraba el cono sur, bajó como 7 o 8 escalones, uh -huh. los índices de depresión en Brasil han superado el 10% Mira. el año anterior. Eh, y hay como bastante, bastante crítica la, la situación de Brasil. El resto de los países más o menos se estancaron, pero Brasil uh -huh. fue el, el. Es que Brasil la pasó muy mal en la pandemia. Muy mal. Muy en la mal. Pandemia. Sí, si bien nosotros mal. tuvimos una gran cantidad de, de fallecidos, lamentablemente Brasil la pasó pésimo. Y quedó en evidencia la destrucción de un sistema de salud sí. público uh -huh. que veíamos en Brasil, en Ecuador, la gente muriéndose en las calles uh -huh. durante el COVID. Sí, y sí, eso durísimo. tuvo muchísima influencia. Sí. Creo que quizás también. Ha... Ayudó a que suba Argentina dos escalones, más allá de todas las falencias que pueda llegar a tener el país, económicas, crisis, uh -huh. bueno, fallas del gobierno. ni hablar es la contención que tenemos como argentinos, esa parte humana, que más allá de cualquier crisis, sí, los argentinos sí. tenemos un cariño y una contención especial sí. por nuestra Somos comunidad. Somos muy resilientes. Somos muy creo resilientes. Que la palabra, ¿no? y yo creo sí que esa parte argentina nos juega a favor al ser una tierra forjada por, por inmigrantes, uh -huh. nuestras descendencias italianas, uh -huh. españolas, franceses. Eh, la cultura del encuentro. La sí. cultura de, okay. de, de siempre, a ver, por muy mal que estemos, el domingo nos juntamos con la familia. Es verdad. Si sí. no alcanza para el vacío y el costillar, están los fideos. ¿sí? Pues, uh -huh. El encuentro es algo que nos, nos potencia. Esto no pasa en Chile, no pasa. En Brasil no pasa, imagínense en los Países Bajos, en, en Europa, no es que esa país. calidad de las relaciones no están en otros lados. No entienden, en Estados Unidos, en España, que uno se junte un miércoles con los amigos uh -huh. a cenar y el otro día a trabajar, no sí. importa, te juntás igual, priorizamos claro, los, los aspectos, los vínculos, ¿es cierto? Sin dudas, y para llegar a este resultado, la ONU, ¿hace algún tipo de encuesta o cómo se manejan para ordenar quizás el ranking? Teniendo en cuenta estos parámetros, obviamente estos factores, pero ¿cómo llegan a, es, a esa información? A través de una consultora, que es la consultora más, más importante uh -huh. del mundo, que es Gallup, Hacen esta encuesta global en estos 182 países Donde van midiendo durante todo el año Es un estudio de todo el año eh, Que se presenta esta vez Me acuerdo que estaba hablando con, con Fer El productor de, sí. del programa el viernes Y mientras hablaba con Fer por WhatsApp Estaba siguiendo la transmisión de, de este informe global uh -huh. Y hay un día para todo Tenemos el día de esto, el día de aquello Pero el día de la felicidad ¿Por qué existe? ¿Con qué objetivo se creó? El 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad. Justamente ayer se cumplieron 10 años Ajá. de esa declaración de... De Naciones Unidas Y se plantea como Es una iniciativa que lleva adelante El gobierno de, del reinado de Bután uh -huh. eh, Que hace años dejaron de medir Producto bruto interno y empezaron a medir produ Producto bruto en felicidad uh -huh. Y empezaron a ver cómo la felicidad Mira. Se convertía en un derecho humano uh -huh. Y cómo era indispensable trabajar desde las políticas Públicas de los gobiernos para generar Bienestar subjetivo bienestar. en las personas Importante. Y hace 10 años Naciones Unidas lo declara Y cada 20 de marzo se pone en valor que decimos, bueno, el día de la mujer no existe porque todos los días el día de la mujer, el día claro. de la mujer no existe pero todos los días... Bueno, todos los días debería ser un día donde nuestro propósito sea la alcanzar la felicidad. Tal cual. Encontrar la felicidad en, en pequeñas cosas. En lo cotidiano. En lo cotidiano, sin dudas. Bueno, excelente. Me me, vos de, me querías contar que hay un evento hoy. Justamente hoy tenemos un evento, hace tres años que Argentina forma parte del World Happiness Fest, que es un evento mundial que se realiza en 80 ciudades en simultáneo ah, en todo mira. el mundo. La sede central está siendo, hace cuatro ahí días está. se está celebrando, ahí está el World Happiness Fest, se está celebrando en, en Zaragoza, en España, uh -huh. y por primera vez Argentina va a tener un evento presencial que es hoy a las 17 horas en el Auditorio del Senado, Perfecto. en la calle Sarmiento, 925, sí. el edificio no. nuevo sí, claro. del Senado, donde hemos convocado, ahí están viendo el, la, la invitación, y ahí están viendo el video detrás de, de Clarita, hemos convocado a los 12 referentes de los principales credos de la provincia, la comunidad cristiana, los budistas, ah, mira, Krishna, qué bueno, judíos, musulmanes. En ecuménico le encuentro. ecuménico. Sí, y aparte de ahí me una cosita. Lo, el ecumenismo es solamente aquellos credos que están bautizados. Que, pero, por ejemplo, los Hare Krishna no se bautizan, uh -huh. también están convocados. 12 uh -huh. referentes a partir de las 17 horas en el, en el Senado, hablando sobre un mensaje de esperanza. Por Perfecto. un mensaje, el objetivo que hemos pedido a los, a los líderes religiosos es... Si el día de mañana la humanidad desaparece, uh -huh. dejar un documento para que las generaciones que vengan vean cuál era la perspectiva de esperanza que hoy tiene la, la humanidad. Qué y bueno y qué interesante ver a tantos líderes sí, religiosos, religiosos. ¿no? De, distintos, de distintos ámbitos encontrarse en un mismo lugar. Eso habla de respeto, de tolerancia. Total, fundamental, que, fundamental. Un mensaje de paz ¿no? Cumple, en estos tiempos. El próximo 27 de octubre se cumplen 36 años de, el, de una. Eh, reunión de oración que se hizo por iniciativa del Papa San Juan Pablo II, donde convocó a todos los credos, en un momento piensen en los años 80 uh -huh. por, por caer la, el muro de Berlín y donde el mundo pedía paz eh, se juntaron en Asís, en la tierra uh -huh. de San Francisco y la idea es recuperar ese mensaje y poder Unir toda la energía de los distintos credos pidiendo un mundo más próspero, con paz y esperanza. ¿Es gratuito el acceso? Digo, para absolutamente que recuerde. Es gratuito, sí le recomiendo a la uh -huh. gente. Que participe, que vayan muy puntual, 17 horas, Bien. la idea es comenzar porque la capacidad es solamente para 80 personas. Ah, perfecto. Perfecto, bueno, para no perdérselo entonces va a ser muy interesante Super. escuchar a todas estas personas dar su, su, su mensaje de paz, está buenísimo. Gaspar, como siempre, te aplaudimos. Me Gracias por venir y feliz día internacional de la felicidad. La Totalmente felicidad es muy, muy, muy importante. importante. Gracias. A